Esto no tiene, los motoristas se meten por un despierto, es un desorden. Esto, esto es un desorden, un desorden, un desorden. No llevó que trabajo porque aquí no hay autoridad. De ninguna índole. Aquí no hay autoridad que se conduelan de ciudadanos franco y de ciudadanos que habitan aquí. Bajo ninguna circunstancia. Esto es debajo de uno hablar eh, de eso porque esto es un desastre. Dicen que cuando lo ametan en una cosa, ahí es que hay lío. Hay eso, eso de Palmares. Que me pegó de José López, que es mi amigo. Pero Palmares. Esta mañana había un caos. Y un bendito tapón en esa ruta por donde hay que cruzar por Palmares. Para Palmares. Que eso fue otro pandemonio, señores. Este pueblo se jodió. Este pueblo está jodido, jodido, jodido, jodido, jodido. Porque aquí. Cada quien hace lo que le da la gana. Y si usted tiene dos pesos. O tiene apellido y nombre. Usted hace lo que le da. Y, y, y no hay ley que valga. Qué pena la de este pueblo. Y no tiene líderes. Aquí no hay nada. Esto es un desorden. Aquí no hay líderes. ¿Tú crees que en Santiago una vaina así se da? Aquí no hay líderes. Ni gente que, que hagan sentir su voz. Entonces no hay autoridad ni hay nada. Esto es un desorden de marca mayor. Adiós que no coja confesado, como dicen. Aquí no hay funcionarios. Un grupo de irresponsables cobrando cheques. Y uno habla de esto y eso es en balde, porque no, eso no va a tener solución. Bueno, señores, vamos a recordarles que nosotros llegamos, gracias. Hoy no puedo coger llamadas porque tengo el tiempo acortado. Me cogió, el, el tapón me dañó el programa prácticamente. La Junta Distrital de La Peña haciendo una gran labor en aquella comunidad como se debe. El doctor Egal Peralta, Johnny, ojalá que pueda también, un tapón no lo haya. Bueno, le toca hoy. Y yo me le trabajar, me ha llegado. Muy raro que no ha llegado. Muy raro. Esa zona de Johnny, oye... Donde vive el doctor Johnny Peralta. La gente evadiendo las calles de Palmares. Está cogiendo esa zona y esas 70 por también. No, no es por donde quiera. Si usted, me, me, oye, aquí, aquí, entonces, busque parqueo. A ver si usted va a encontrar el parqueo aquí. Métase al centro de la ciudad para que usted vea qué pandemonio. Usted pasa la de Caín. Yo lo que. yo dije que en cinco años... Esta ciudad va a ser invivible, es que cinco años, y esto está invivible. También llegamos gracias a Compraventa Félix, Compraventa Félix, del popular Luis Félix, ubicado en la Colón, esquina Inver, frente al Cuerpo de Bomberos, Centro Médico, Siglo XXI, el hogar de su salud, emergencias, resonancias, magnéticas, imágenes, laboratorio, y otros tantos servicios, todas las especialidades, están ay huaca le voy a coger esta llamada huaca López pero yo imagínate cómo está el tiempo buenas tardes Huaca Buenas tardes Huaca seré breve seré breve porque ya escuché que llegaste tarde entonces por esa situación te voy a ser breve mira el problema de los parqueos es que los parqueos que tenían que hacer los edificios en el casco urbano de la ciudad están en los bolsillos de los regidores Claro, pero claro que sí. De todas las administraciones, de todas las administraciones. De todas las administraciones, Todos los edificios que tú ves, que no tienen parqueo, los parqueos están en los bolsillos de los regidores y los alcaldes de este pueblo. Así mismo es. Históricamente. Eso por un lado. Por otro lado, tú eres tú Palmares, pero aquí a una esquina de donde yo vivo, el señor Eufemio Vaya se cogió la calzada para su negocio. La calzada de, la, de aquí, de la entrada a la urbanización... Oíste, ese señor que vive eh, pontificando y hablando por los medios de comunicación, ese honorable Eufemio Vargas, responsablemente lo digo yo, se cogió la calzada de la entrada a la, a la urbanización Café Primera. La Pero calzada es yo, yo acabo es, de decir, Juan, es, que en este pueblo cada quien hace lo que le da la gana. Exacto. Y este Entonces, pueblo ¿tú está sabes quitan? quién le quitan? A quién le. A quién le quitan. Tú sabes le quitan, a quién le quitan que, que una, una ocupación ilegal de una casa a ah, un feliz. Exacto, pero yo a ah, un que está vendiendo chuchería. Yo dije, gracias hermano, yo dije antes de esa llamada que si una gente tiene dos pesos y tiene nombre aquí puede hacer lo que le da la gana y no hay porque este, está, este pueblo está huérfano de autoridad, hay que no hay autoridad aquí. Ni civiles, ni militares, ni policiales, ni de ninguna índole. Oigan, y yo pronostiqué que este pueblo iba a ser invivible en cinco años. Y el pueblo está invivible ahora. Porque hay demasiados vehículos. Y como no se regula nada, ni se construye una ciudad en base a ordenamiento que va creciendo cada día más y con tanto vehículo. Esto va a ser irresistible, señores. El vivir en Macorís en par de años, esto va a ser irresistible y lo está haciendo ya. Y lo está haciendo ya. Cada vez que ustedes vean que yo llego tarde, algún tapón y, y más si es de Móvil Soluciones. Pero yo hablé de eso el otro día. De, en la semana que pasó que me cogí otro tapón de Móvil Soluciones. ¿Y qué pasa? Que no hay forma de. Una empresa que tampoco cumple con la recogedera de basura. Con los desechos sólidos. ¿Qué yo dije? El doctor Peralta no ha venido porque le cogió un tapón. Yo lo dije con Bob y Soluciones. Oye, media hora pedí en la calle nueva. En la calle nueva pedí media hora. Y hablé de eso el otro día. Coño, ¿y dónde están las autoridades de este pueblo? Que están ganando cheques para que resuelvan los problemas. ¿Y qué hacen? Nada. Cobrar un cheque. Coño, que debiera darle vergüenza debiera darle vergüenza y este pueblo está jodido porque no tiene nadie que lo defienda a Dios que reparta suerte bueno autopresto un préstamo fácil donde fácil es tomar prestado, financiamiento de vehículos miren le pedí le acepté la otra llamada pero no puedo coger llamada porque voy a hablar de medicina con el doctor Peralta y tengo que hacer un resumito mínimo de los temas que tengo no puedo coger llamada